Bienvenidos a otro vídeo Estamos en SSP-87-B un juego en el que en el canal Hice un trailer del juego si, bueno si no lo borré ¿eh? Porque estoy borrando unos vídeos Pero vale Si no lo he borrado eh, Prometí subir este juego Ok Este juego El SSP Y no estoy seguro De pasarlo Pero Ah, uno, es que, es que ustedes me quedan sin sufrir, carajo. En serio. Y otra persona también, carajo. Que deben de follarlo, carajo. Bueno, vamos a empezar el juego. Coño, como veis, para empezar con todo el. Todo la musiquita. A ver, bajamos un poco el volumen. A 30. Porque suena muy fuerte. <risa> Bueno, aquí está el SCP. El juego consiste en bajar las escaleras. Escaleras, sí. Flor, Flor, Flor, floor, Flor, Flor. Bueno, es que no sé decirlo, ok. Pero lo, eso es donde dice, donde dice Flor One. Eh, son los pisos que vamos bajando. Tenemos que llegar a los pisos más. Por decirlo así. El piso más, dejando que podamos llegar antes de que algo, algo que no, no sé, qué sería Aparezca de la nada, nos tire un susto de mierda Y nos joda la vida O sea que, vamos a empezar el vídeo Caminando, ¿Ah? estamos por aquí, por aquí, por aquí Pero, ¿por qué estás cantando? Ay, no sé, es que he perdido la cabeza y, pues, con esta musiquita, como que me está dando miedo ayúdame ah ay no. no quiero ver ay no quiero ver se oyen las vocecitas se oye que que alguien se nos acerca a ver coño al empezar luego luego el juego Eh.. Ah, cosilla, cosilla Cosilla, sí, cosilla ¿Por qué? Porque soy gilipollas, ¿ok? Y no quiero seguir jugando este juego Al empezar da mala vibra Y si sí, mejor dejamos este vídeo para la próxima <ríe> No quiero jugar esto Da miedo, carajo En la ambientación ¡Ah! oh, ¡Ah! ¡Ah! oh, ¡Ah! ¡Ah! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! vamos, vamos. vamos. A ver, ya, ya, ya se me debe de oír. Y nada, es que me estaban hablando y por eso. Pero vamos, vale. Ahorita estoy en mi habitación solo, ¿vale? Bueno, en la habitación del escritorio, por decirlo así, del trabajo. Y no me siento seguro porque estoy solito. Estoy, estoy solito y no quiero saber qué hago. O sea que nada más corto. Corto un poquito la, la respiración. Cierro los ojitos y dígame que no salía nada Vale, vamos en el piso 7 Vale ¿Qué, qué, a qué mola Bueno, es que he perdido la cabeza Vale, vamos en el piso 8 Que me Coño ¿A dónde voy, carajo? ¡Coño! Acabo. Acabo de... Ver. Maldito Screamer. Bueno, igual no es Screamer. Exacto, y yo a buscar pero, es que se me traba la carajo! ¡Coño es que! <ríe> no No quiero seguir este juego ¡No quiero seguirlo! ¿Y si lo dejamos para la otra? <ríe> ¡Estoy sufriendo carajo! ¡Con ese susto! <ríe> Exacto, no puedo solucionar a mi público Al menos que tengo un montón de miedo carajo Y tengo miedo, ahora <susurra> ¡Ah! Es el momento donde se, se acaba la música, es en serio, es tenso. Dios mío, me cago en la puta. <ríe> es que en serio. Me cago en 10, me cago en la mierda de las mierdas, en Samuel de Luque. ¿Qué dejo de decir, carajo? Bueno, no sé qué dije, pero bueno. Me cago en charla, carajo. En Hannah Montana. En Samuel vestido de Hannah Montana, carajo. Coño. ¡No! no, no, no quiero ver. <risa> se, se oyó una vocecita, bueno, se oyó tal cosita, pero no quiero. Este juego es el demonio, carajo. Me cago en 10. Me traumé. Puto Fernando. Me traumó con su carajo. Bueno. <risa> Tú calla. Vale, estoy hablando solo, pero no sé por qué. Mi amigo imaginario me está acompañando. ¿Me es que tengas un amigo imaginario? Sí, sí. Tengo un amigo imaginario llamada. llamada Hanna Montana, llamada Samuel. Diego Samuel. Samuel Hanna Montana. Bueno, como viste al la imagen, la imagen carajo de Hanna. Samuel Hanna Montana. Esto es de Hannah Montana, carajo. Vale, vale, vale. Ahorita Pues ya sabemos más o menos de qué es el juego que es llegar a un nivel 13 bueno, bueno digo nivel 13 <risa> llegó a un nivel 13 hacerlo bajar los números de pisos más grandes que podamos bajar a ver si me expliqué bien hasta llegar hasta hasta hasta el lo último que no hay ningún último vale oh, sí. bueno no sé cuál es el piso último que la verdad nunca he llegado ahí y no creo que llegue nunca pero pero vale eh, a ver si sigo viviendo y no me joden la vida. Porque tengo cara de suspenso y me está dando miedo. Bueno, el juego eh, lo pueden jugar eh, gratuito o comprarlo. Yo ahorita lo tengo gratuito ya que... Exacto, soy pobre ahorita. <ríe> soy pobre. Y otra vez estaba hablando con mi amigo imaginario, carajo. Con el cual seguro me van a asesinar. ¡Fatality! Hola chicos. Eh, ya regresé de esta parte. ¿Y por qué corté el vídeo? Porque, si no ven, me asusté demasiado. Y, pues cerré el juego sin querer queriendo. Es que soy un cojonudo de mierda, carajo. Otra vez está parado, carajo. Me cago en 10. Eh. Pero bueno, eh, vamos con nuestro invitado especial Después de todo esto, carajo Digo, tengo de repetir esa palabra, que se me pegó ¡Coño! Después eso, ¡Coño! Vamos con nuestro invitado especial, ese eh, Déjame inventar una frase ¿Qué onda, biches? Estoy aquí con un pincho ¿no? de. de miedo. Sí, sí, sí, sí. Que me voy a cagar este fondo. Estoy con este Mercurio Canafa T609. Sí, T609 eh, pues No te atreves a curarte de mi pillo, carajo, porque... porque. en serio me asusté. Submit, calla. Pinche juego, me cago en los juegos así que son de... De... de la tacos. así <risa> <risa> ¿Qué? Ay... Es que... Sin querer me cagué el moco y se me fue hacia la... Hacia la garganta Me cago eso Oh shit Ya me puse nervioso no, no, no. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿Me das más miedo? Huele a mango, okay. ¿qué? ¿Mango linda? Eh, ay, güey, ya me puse nervioso Ay, güey ¿Es ese de Fernán? ¿Fernan Flo? ¿De quién? Ah, no. Ay, no, no. No, no, no. ¡No me dejes solo! ¡Cabrón! ¡No, no, manches, no! ¡No me cagues ay güey. era para aquí no? ah sí. Uf. pues como como estoy jugando estos son mis primeros primeros videos de las que subo a mi canal y la de mercurio Gana 309 entonces van a pensar que mi canal es una shit no manches. ¿Qué le haces a tu puta prepe mascota de mi <risa> <risa> Muchos, muchos van a pensar que soy un puto niño lata. Sí. Muchos van a pensar. Sí. Bueno, eh, los, de, eh, los de Ay, ¡Ah, ¡Oh, no manches! ¡Ah! ¡Me dio mucho miedo! Oye, cabrón. Soy muy bien feo. Bien no. No, pero si sí lo vi en persona, me dio un. Pero, oye, pues si sí, me en la cara, en me la mera cara, me voy a la cara. Shhh, shhh... Silence, silence, eh, Bilbodies. No sé lo que significa el Bilbodies. ¿Eh? Ah, ahí están las luces por ahí. No, no. No, no manches, no, no te salgas. Ojalá que en un futuro tenga muchos videos y muchos suscriptores ¿Qué hiciste? De hecho, Mercurio Canofa 309 es mi amigo de años O sea, es mi... es mi... es mi... ¿Qué haces? Es mi amigo, mi. mi. mi amigo, sí, mi amigo. O sea, como mi hermano, pero de años. Que vive al lado de mí. Y en su canal de Mercurio Canafar les va a dejar eh, mi. Mi link. Ay uy, Mi link de mi canal. Aunque no tengo casi nada. Apenas lo hice. ¿Qué? Y solo tengo un suscriptor. ¿Y qué es en libro? Todos necesitan saber. ¿Qué? ¿Qué es tu suscriptor? ¿Tú? No, yo no. Sí, pues, ¿Eres tú? No. Sí. no ¿Tú estás suscriptor? Sí. ¿Qué? No, me suscribí en el pasado. <coughs> y mi hijo no tenías un suscriptor. ¿Eres tú? No. ¿Sí? sí. Tal vez en un. cuando tengo mi mi compu porque esta es la que estoy jugando es la compu de Mercurio Canafa que se va a subir Dejame a, la a la que, la déjame la hablar que es que es su compu de él y, de, y, y el video se va a ir a mi cana y la de él entonces cuando cuando cuando tenga mi compu voy a subir videos tal vez conecte mi compu. Bueno, cuando tenga mi compu, a uh, Redbox 360 <risa> Ay, wey <risa> Ya aparece, aparece pinche mono ¿Dónde estás, bitch? Okay. ¿San? No. <risa> no, ¿Eres bitch? el fail, de los fails. No manches, ya, aparece pinche mama. Ay, wey! ¡Ya, Ya, ya, va eso, ya. Va a ya. Va a ¡Uh! ¡Me salvé, biches! ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, ¡Ah, no, no estoy! está ahí, ¡Estoy! Ahí, está ahí. ¡Ah! oh shit ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! hola hola hola, y ¿Y ¡Ah! ¡Ah! de gta no sé por qué dije eso realmente. <risa> <risa> bueno, eh, esperemos que os haya molado el vídeo. Se hayan cagado bien fuerte. Exacto. Dejad en los comentarios, me el mensaje privado, el mensaje.. No, el mensaje. Bueno, acá abajo del. Abajo. Abajo del vídeo. Abajo del vídeo. En Twitter. <risa> en Facebook. Y tal vez pongo una impuesta de ver quién es el. ¿Quién creen que se asustó más? De, del video, ¿De seguro por una eh, empuesta como el de video de, de ayer. <risa> lo, lo, de Todavía se oyó más cagada. No, si sí, la tuya, más que la tuya. No, no creo. Si, sí. no, si ¿Sí? el público lo decida. Ok, yeah. Yeah. voy a hacer una empuesta. Ok, aquí en la descripción abajo estará uh, la empuesta donde dirá eh, cuál de los dos se asustó más. Ok, All right, right on the like it. Oh, no sale tan típico tan <risa> en inglés. Oh. <risa> bueno, sí, el like favorito es que nos mola un huevo. <risa> <risa> no sé, sé lo que están pensando. No es ese huevo. Ese huevo no. Sí, es super huevos. <risa> si me juego huevos de gallina. no nah. De gallina son mis ideas. O sea que. No es de los que ya tienen así. ¿Eh? No es si a los que ya tienen, los tienen así. ¿Quién? <risa> Gustavo <risa> vale. Piche, piche, piche pena deforme <risa> Bueno, vamos Eh, a like, favoritos, que nos molan ¿no? van a Un Dos huevos, huevos, tres huevos hasta unos cinco no es que huevos dito, cada no, no me lo sin sí, pie, pie, de, de, yo vale, saber eso Eh, exacto Seguirnos por Twitter, Facebook em, como dije o sea, te... Like no favoritos, que Que van a dar un huevo Y nos vemos hasta la otra, cha chao, chao! Adiós biches, nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Y chúpenme <risa> la pija. <risa> <risa>